Supremas Dimensionales de Rap, rap, rap, rap Feliz año nuevo Ya, giro nene ya, A un lado pequeña que tengo Cosas importantes que hacer para luego Podemos dejar este juego, lo siento Eres una niña, tomarte en serio No puedo, pero puedo darte un consejo Tómalo, déjalo, ya tú ves que hacer Dejas de soluciones y estudia que se ve Que los chicos solo te quieren para que hagas su papeleo Y aceptas, puedes rebajarte más Hacer tanto solo para impresionar y no habrá fruto de lo que cosechas Dime, ¿quieres ser su novia o su sirvienta? Eres muy moldeable, como la masa para cocinar Con ella un bocadillo le puedes preparar aunque dará el mismo resultado Ya cáptalo, a nadie le gustan las piernas de Rábalo Yashiro Nene, viene lista el ritmo No puede ser, eres bastante lindo Que la verdad, tú no eres mi tipo ¿Duelo de qué? ¿Ahora en qué me he metido? Hanako-san, ayúdame, te lo pido Por lo que veo y creo, te este parece un pervertido Que se quedó solo, sin amigos, sin nada Todo porque no superó la muerte de su amada Lo siento por excederme en este combate Aunque la verdad, eres más raro que tu padre Tú no eres tan grande, así que no partes Mejor vete como es No pudieron protegerla Todos de pequeños hemos cometido un error o no Chica desesperada que se condenó La maldición te ayuda a ser un pez lindo No lo notas si fueras según tu físico Serías un pez gota No mientas, crees que soy tu tipo Eso saben todos Siempre eres engañada por un lindo rostro Que jamás se fijará en ti aunque cuenta no te has dado Ellos son un 10 y tú un 4 Un chico depresivo que se queda encerrado jugando No va a hacerme reflexionar de mis actos ¿Por qué no dijiste lo que sí? En el bosque en el... Y sigues de tierra El tiempo más se acorta Y no lo aprovechas Pero aunque igual No importa tanto Porque estás ya muy ocupada Limpiando los baños Lo superé más No lo olvidaré Ya fue la mejor ya te olvidarán rápido Sin pisar el cuarto escalón Eres capaz de dejar a tus amigos para que una no tengas. Mientras que yo soy capaz De todo por, por menos Y misma. yo soy capaz De todo por los que quiero Para que sigan juntos He vuelto Pero ahora que ganes La batalla es mi deseo Si tú lo dices Dalo por hecho Espero que consiga un chico pronto Más se complica Hasta se en tontos ¿Y qué pasa con los que gustan de ella? Uno en la día el otro la tormenta. Quisiera poder hablar con ella. Dile que debe ser más atenta. Escuchar a sus amigos más. indirecta ah, en directa. Vale, ya, Shiro, eres una amiga de mierda. ¿Quinta? ¿Qué? ¿Por qué esa crueldad? Igual que no fija, sabe que es la verdad. Como siempre para vos, más para no estás. No sabe qué pasó porque por el hermano se va. por hey. aquí acabas de invocarme a mí. Y ya tu deseo. Como ya viste a tu madre morir. Y también a tu amiga. Si quieres, te ayudo y te dejo ciego. Hey. No soy un genio en cosas del amor. Partir de camino me parece algo conmigo. I've la niña fantasma pedófilo barro taco barro, Pero que más da? Tendré que ser serio. Podrán ganar el combate. Este es uno de los siete misterios. El otro es porque la niña habla en tercera persona en cada momento. La verdad no lo entiendo. Hey, Jinta, mira. Para ti tengo un consejo que te ayudará. Pero dime lo tomarás. De ahora en adelante, cuida muy bien algo Que perderá otra. de seguro no lo aguantarás. He perdido tantos. Pero al final, recupere fuerzas. Me pude levantar, levantar. Continuar con mi vida. Lograr afrontarlo. afrontarlo. Consejo para usted. Desaparezca su hermano. Si o no, asesino. Le asesino. Alguien más le hará arrepentido. Se a tu giro, tú lo has dicho, te da lo mismo. Si alguien vive o muere, sea Helo Yashiro. Ya Cierra tu boca, no vas a ganar. ¿Acaso tú quieres hacerme llorar? Aunque recordando el pasado, veo que tienes mucha experiencia con ella, ¿verdad? Eres muy molesto, aunque no lo parezca. Solo te todo te sigue, aunque crezca. Entiendo que la pérdida les duela, pero tanto como para que asumo, se vista de ella. En fin, quiero dar la despedida, sigue con tu vida. Pero esta vez ya no huyas, solo di lo que sientes, porque si no lo haces va a contarte Quieres todos ellos y los que siguen tu amiga prefieren Ojalá llegue pronto el indicado y te haga feliz Quisiera decir hasta mañana, más no hay uno para ti